¿Cómo hacer el refil de tu Simply Grow? Gira la tapa hasta escuchar un clic. Ahora, tira la tapa con fuerza para sacar el refil de la base de bambú. Tira la tapa de bambú para sacar el refil. ¡Recicla! Recicla. Vamos a poner tu nuevo refil. La tapa de tu refil tiene un riel. Gira la tapa hasta que calce con el riel e inserta hasta escuchar un clic. Con la botella Refil, tienes que apoyarte en la base de bambú y girar hasta que el riel calce con la base. E insertala hasta escuchar un clic. Tu Simply Grow está listo.